Bueno, mi, mi nombre es chino es An quiere decir paz de luna, y es un nombre que me inspira y me ayuda mucho a estar en este estado interno, en el estado estable, en el estado hermoso que en chino se conoce con el, el nombre de Min conciencia pura. Hello, my name is An Yue. This is my Chinese name. It means a, a quiet and peaceful moon. And this is the state that I'm trying to build up and uh, the state that I am trying to live, which is called minjue, which is, um, the translation is uh, pure consciousness. Mm -hmm. Y, di, bueno, tengo mucho gusto de iniciar este camino de ocho encuentros junto a la a mis compañeras Xinlan Teresa e Ingard I am very happy to start these uh, eight sessions along with my friends Xinlan uh, Teresa and Ingard y es eh, un camino completamente nuevo estamos en un momento donde el universo abre muchas posibilidades muy rápidamente y nos adaptamos también rápidamente a ellas y nosotras cuatro hace muy poquito organizamos un retiro presencial y ahora esa, ese abrir, esa oportunidad, nos ha llevado a esta otra apertura de la mente y del corazón we are living in a very special moment. Um, and we are uh, living how many opportunities are being opened. And uh, recently, my friends and I uh, work together to organize uh, a live retreat where, where we all gather. And in this retreat, we open our hearts and we open our minds. Mm hmm. Y ahora estamos todos aquí, prácticamente somos ya casi 100 personas que estamos todas unidas ¿eh? para, en función de esta propuesta ¿eh? que es hacer que el chi fluya en el bosque, En el bosque, como decía, en el bosque mamario. Entonces ahora me gustaría mostrarles unas imágenes con respecto a ese bosque mamario. ¿Por qué hablamos de bosque? ¿Por qué hablamos de bosque mamario? Voy a pasar rápidas las diapos y primero vamos a ver okay. la imagen que nos convoca hoy. Okay, we are gathering today. Uh, we are almost oh, exactly a hundred people right this moment. <laughs> we are gathering uh, with this proposal to make that the chi flows really well in the mammarian forest, and I'm going to show you uh, images of why we call it the mammarian forest. And we are going to start with the image that is been circulating um, uh, the invitation that we sent, and this is the image. Y como pueden ver, está el logo que nos identifica de la comunidad de conciencia mundial, de la comunidad de, de conciencia despierta, de esta comunidad Mingyue, mm, junto con, bueno, cuatro mamas, eh, y se ve un poco el dibujo de los conductos galactóforos y luego ya la glándula, eh, que es la que va a, va a ser el reservorio de la vida, del alimento de la vida, que es la leche materna. en in in this picture, you can see, first of all, el logo de nuestra comunidad, que es el logo de la consciousness um, field, de la comunidad de la consciousness minjue, que es. The, the awakening consciousness and uh, in in the center in the background you can see four breasts for uh, uh and you can see the these uh, conducts this um mm, uh, this gland uh, that is going to be the like the reservoir of what is going to be uh, the food that is going to feed a beautiful baby <laughs> Y ahora vamos a ver otra imagen, que es esa misma imagen ya sin, sin manifestada. ¿no? Y podemos ver cómo realmente es, son como árboles ¿eh? y las raíces vendría a ser ya el pezón. ¿eh? Y esa imagen aquí la vemos también diseñada en un dibujo anatómico antiguo, donde se ve muy bonito ese bosque. Y luego, pues, tenemos una imagen más moderna que es esta que tenemos aquí Okay and uh, we can see in the first image the the same uh, for uh, ma, uh, breast that uh, as you can see they they are like forest they are like trees and the the, the nipple is like the root of every tree and the second image is um, la siguiente Sí, es like a like an old image uh, of, but you can see like the conducts, you know, that are going to provide Y milk for the baby and uh, and the nipple, and the third one is like a more modern image of the same breast. Bueno, pues queríamos mostrarles esas imágenes que explican un poco el título que le hemos puesto a este encuentro. Y esencialmente, si hablamos de que fluye el chi, ¿eh? lo que vamos a. Esa, esa iniciación de fluir el chi es lo que nos coloca en la dimensión de la salud. Cuando el chi fluye bien, en ¿eh? chin, en chikun, entendemos que esto es felicidad and we wanted to show you these images because we want to explain a little bit more why we put the title of these practices why uh, why we put the title of the chi flows um, in the mammarian forest uh, because the basis of our practice is to make that the chi flows really well because that is what creates the health in our bodies uh, because in qin and qigong, the um, the fact that the chi flows really well is equal to happiness is what happiness is all about mm -hmm. y entonces ese ese fluir del chi ese hacer abundante el chi qué es ese chi ese chi es la sustancia que constituye todo lo que existe en todo el universo aquello que se ve y lo que no se ve y estamos es una concepción de la, de la cultura oriental, de la cultura china, muy antigua, y estamos todos constituidos por ese chi. Cuando el chi fluye bien, la salud es perfecta. Entonces, de esa manera, empezamos a borrar el concepto de enfermedad y simplemente empezamos a hablar de que o hay poco chi, o oh, hay estancamiento de chi, el chi no fluye bien. And this, uh, it, when we make the chi flows really well, and we make the chi that the chi is abundant in our bodies, um, when we talk about chi, we refer to this substance that everything is made of, this substance that you can see and you cannot see this is chi is a very special concept in the oriental in the easter uh, culture and it everything is made of chi everything is made of chi and with the chi flows really well uh, this is uh, what uh, happiness and uh, health is all about so we are trying to erase the concept of illness y then now we are going to just talk about what if the chi flows really well, if the chi is stuck, if the chi is creating blockages. Uh, so so we are not going to talk about illness anymore. Es una nueva forma de ver los procesos de la vida. Cuando hablamos de que la vida es un continuo fluir de chi. Eh, pues empezamos a comprender que no hay afuera, no hay adentro, todo es una comunicación y un intercambio permanente. Cuando when we are we when we start to see the processes of the life like only when chi flows, then the flowing of the chi a continuous, so we start seeing everything as there is no inside. There is no outside. Everything is just flowing. hay una cosa que les queremos pedir a todas las personas que vienen hoy por primera vez y es por favor no se preocupen de los términos ni de los conceptos ni de los sonidos que hoy vamos a enseñar relájense relájense todo lo que puedan y simplemente confíen en que mañana vamos a repetir conceptos vamos a ir más profundo vamos a acercarnos más ¿eh? y vamos a comprender poco a poco sin ninguna prisa vamos a entrar en este tiempo relajándonos and we are going to ask everybody especially the people that are joining this uh, practice for the very first time. So don't worry about the terms, don't, don't you worry about the concepts, just relax. Um, we are going to make some sounds, just, just trust. Just trust that we are going to continue these processes in these eight days. We are going to repeat uh, the, some concepts and every time we are going to try to go deeper and deeper. So don't try to understand everything and don't try to go really fast in a hurry. Just relax and enjoy and be here. Y también vamos a relajarnos con respecto a los resultados. Vamos a hacer estos encuentros y simplemente vamos a ir entrando cada vez más hacia el interior de cada uno y vamos a empezar a vivir la experiencia de todo un grupo de personas colaborando para una un proceso de, de paz, de amor y de transformación. and, um, and something that we also are going to ask you is relax about the results, do not attach to the results that we are going to achieve. During these days, we just um, focus on that these, um, these practices that we are going to do are going to be practices for us to help us to go deeper and deeper and experience this group of people Collaborating all together to achieve uh, peace, love, and transformation among us. También tener claro que muchas personas estamos aquí con el, con la idea de brindar nuestra mejor información y nuestro mejor estado para apoyar el proceso de sanación de algunas personas que están aquí. And uh, we are just, just keep this in mind that many people that are here are here because they want to bring their best state of consciousness to support the people that may need uh, healing and may need help. So this is a beautiful thing. ¿Y? En ese brindarnos todos a una, lo que estamos haciendo es haciendo también una profunda, un, una profunda recepción de esa buena información y, de esa, y de, esa, de esa actitud de corazón abierto, hace que niveles profundos de nuestro ser se sanen, aunque no estemos manifestando ningún bloqueo The chi in este momento. And when we are um, in this process where there is, we are giving all we are giving to one person, what we are doing is that we are um, like receiving in a very deep way uh, all the good information that people are sending to us. So there might be a very deep healing even to some people that don't even think that they have a blockage you know they they because we all are going to go deeper and deeper in our in our process of uh joining our forces to heal all together at the same time comprender todos que el primer paso hacia la sanación es la relajación, and we are going to try to understand that the first step of healing is relaxation. Y la relajación implica, en chino en chikun se entiende como abrir espacios, expandir espacios and uh, in and relaxing in the in chin and Jikung actually means that we are going to open spaces and expand spaces in en esa esa relajación a veces no es sé, difícil conseguirla pero es esa relajación la que permite que el chi penetre se haga abundante y empiece a fluir and um uh, And this is the it's actually in the state of relaxation. Sometimes we don't understand it, or it's difficult for us to understand it, but it's in the process of relaxation that the chi can go deeper and deeper into our bodies. For ejemplo, un elemento que muchas veces genera tensión es estar muy serios. <laughs> For example, uh, one of the things that can make us be a little bit under stress is that we are we could be very serious. <laughs> entonces, pues, como estamos tratando cosas que pueden en la foto fija que tenemos pueden ser graves, preocupantes, angustiantes. En general, solemos ponernos muy serios. And uh, and when we are dealing with things that are uh you know when we have in our minds those pictures that are very um uh like <laughs> um <laughs> what's the word of Tere uh, mei um like when they, when there are things that are worrying making us to worry about uh the tendency of us ah. is to go into serious state <laughs> la tensión la tensión no pues entonces, eh, para relajarnos usamos un método, usamos varios métodos en China, en Qigong, que es, es volver, traer al interior, nos ayuda a relajarnos, traer la conciencia al interior, nos ayuda a relajar en un nivel y vamos pasando por diferentes partes del cuerpo eh, con esa conciencia, con esa atención y vamos abriendo, eh, como artesanos, vamos abriendo esas partes del cuerpo y poco a poco vamos logrando relajarnos más profundamente cada vez. Okay, and one of the methods uh, of that we use to relax in qin and qigong is that we are going to bring our consciousness to deep inside in our bodies and cuando we do that, what we are actually doing is opening, like um, like abriendo uh, like an artist, uh, we are opening well, our inside, and in that very uh, relaxing state, we can go deeper and deeper into our bodies. Y en ese nivel vamos relajando el plano de los de la piel, de los músculos, las membranas, los tendones, los huesos y en that proceso we can go deeper into our skin our muscles our membranes our bones our, our tendons mm -hmm. y de esa manera dentro de los músculos la sangre que fluye se empieza a expandir empieza a fluir mejor porque cuando hay tensión ¿eh? los vasos sanguíneos también quedan aprisionados y cuando nos relajamos, los vasos sanguíneos están más abiertos, llega mejor el oxígeno a todas partes y llega mejor el chi. Because and when we do this, and when we relax, uh, our muscles are all also relaxed, and and that makes that the blow, that the blood goes uh, flows really well because our muscles expand, and when our muscles expand. Also our blood vessels expand and the chi and the blood starts flowing really well and the oxygen and also the chi arrives to many places that they do normally do not arrive if we are under stress. Y para esto vamos dando instrucciones, quienes vamos guiando, pero ustedes, las personas que están recién empezando. También se empiezan a decir esas instrucciones, de, de modo que la conciencia influye sobre el sistema nervioso, el sistema nervioso influye sobre los músculos y vamos abriendo espacios. So, what we are going to do uh, is that the, mm, oh, we are going to give instructions to guide you but what you have to do is to give those instructions to yourself. So, because when you give instructions to yourself, you are consciously participating into this, um, into this transformation. And when you are giving that information to the muscles uh, to open, the muscles will open and they will expand. Pero claro cuando vamos haciendo ese proceso estamos relajando esas partes del cuerpo pero queremos llegar profundo a los órganos y los órganos para llegar profundo a los órganos hay una forma muy sencilla de relajar los órganos ¿Eh? hay una forma que es la sonrisa y obviamente, cuando estamos haciendo esta relajación, vamos a relajar cada parte del cuerpo. Pero para hacer que nuestros órganos también relajen la mejor manera de hacer que nuestros órganos relajen es simplemente sonreír Esa sonrisa interior es una práctica muy importante de Chikung. Y ese sonrisa, that generates deep insight of from anyone and from all of us is actually a very important practice of qin and qigong bueno, como ya tenemos esa introducción vamos a sencillamente a practicar un poquito desde eh, la sonrisa lo que puede ser la sonrisa y vamos a ir un poquito más profundo vamos a ir a a un poquito de risa, vamos a hacer, aunque no tengamos ganas, empezamos a, a jugar con esa, con ese gesto, ¿Eh? Ok, sí. uh, and, and we, are, we are going to do, after this introduction, we are going to practice the smile, the very deepest smile, and what, one of the things that we are going to do is actually a smile, Even if we don't have, if we don't feel like smiling right now, we are going to smile anyway. <risa> y, y fundamentalmente eh, podemos abrir también los, los micros un poquito. Fundamentalmente vamos a practicar el soltar el sol cualquier preocupación, eh, soltar soltar eh, cualquier análisis. Vamos a soltar Cualquier juicio, ¿eh? vamos a soltar eso porque en este encuentro de hoy no tenemos nada que perder y todo para ganar. Okay, and then this uh, what we are going to do now is we we are actually also going to open our microphones and when we start laughing, don't worry about it. Don't analyze it, don't judge it, just let it just, go. Just let it go, let it go, and uh, you know, because that was not everything to get. One minute, just a smile, just. ¿Por qué te ríes? Nada. ¿What are you smiling <laughs> for? Nothing. Nothing. Oi, gente. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Y ya podemos... Ah. Ya podemos silenciar a todos. Muy bien. Y ahora vamos... Eh, sigan mis instrucciones. así. Vamos a mirar un punto hacia adelante. Relajando los ojos, enfoca un punto muy finito, muy pequeño, vacío, más allá de la pared, más allá de todo lo que tengas, como si fuera en el horizonte. Now, just follow my instructions. Let's focus on a point in front of you and try to see through that point, even beyond the wall, to the horizon. Y trata trata de no pestañar. And try not to blink. y ahora trae despacito esa mirada hacia el centro de la cabeza now bring your attention back to the center of the head y eleva la coronilla retrae el mentón relaja los hombros las manos sobre las rodillas sobre los muslos Separa los pies al ancho de los hombros. And now, raise your head, uh, your chin a little bit back. <coughs> relax your shoulders, relax your hands. You can, you can put your hands on the knees or on your legs. Y los pies al ancho de los hombros. Open your legs to shoulder width ahora observa el centro de la cabeza, and now escucha observe. y percibe el centro de la cabeza. Now observe observa el centro de tu cabeza, escucha al centro de the cabeza y experience el centro de la cabeza. Y vamos a hacer un sonido. El sonido, el sonido es como una N. La lengua está muy relajada y y descansa en la base de la boca. La boca está entreabierta y los dientes ligeramente abiertos. Oh, no. We are going to make a sound, and the sound is like a the n sound. Our tongue is very relaxed in the base of the of the mouth, and we are going to uh, naturally open our teeth, open our lips. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y siente que se relaja el entrecejo se relaja y intan en el entrecejo siente que se relaja la zona occipital y siente que se relaja toda la parte alta de la cabeza in between your eyebrows everything relaxes mm. in tan relaxes and mm. also the back of your head and the top of your mm. head everything estamos re, estamos relajando nuestra conciencia y nuestra conciencia se observa observa escucha y siente mm. We are relaxing mm. our consciousness and our mm. consciousness observes self. La conciencia se relaja, el sistema nervioso se relaja y todo el cuerpo comienza a relajarse. Mm. Our consciousness relaxes and our nervous system mm. also relaxes. And the whole body also la vibración del sonido en de se expande y abarca todo el espacio interior de la cabeza y todo se ha quedado vacío, transparente the vibration expands to the whole head and everything becomes empty inside your head observas y te das cuenta que ya cambió completamente tu estado and now observe and realize how mm. your state has changed mm. completely esa conciencia pura que se da cuenta de sí misma es tan natural que aunque sea la primera vez que has venido ya te das cuenta de ella mm. Our pure consciousness realizes mm. self, and mm. this process is very natural. Mm. Even though, even if it is your first time, mm. you can realize that you can mm. achieve this state. Mm. Y te das cuenta también que se han relajado todas las células del cerebro y todo el corazón se ha relajado también. Realize that all the cells in our brain are also relaxed and also our heart is very relaxed. De pronto, estás en un estado donde has soltado todas tus preocupaciones. And all a sudden, mm. you in a state That you have let go all your worries. Y ahora exploras con tu conciencia en estado minjué, expandirte a todo el espacio que te rodea. Mm. And now explore with your minjué consciousness that Everything expands to all this space around you. Y en este espacio nuevo, en este espacio, estamos todos los que participamos de este encuentro. Todas las conciencias puras estamos unidas. Mm. And in this space, we are all together. All our pure consciousness are merging together. We are connected. Y ahora también decidimos fundirnos con la tierra, con la naturaleza y con el cielo azul y todo el universo. Mm -hmm. Now, mm -hmm. we also decide to merge with planet Earth, mm -hmm. with the whole nature, with the blue sky, and the whole universe. Permite que tu corazón se abra, se abra, a toda su auténtica realidad. Mm. And now let your heart open. Feel mm. how your heart opens to being self. Mm. ¿Y te das cuenta? Te preguntas. ¿Quién soy? Mm. And you realize you ask yourself who am I? Y te das cuenta que ahora eres uno con todo. Y te permite sentir que estás en este universo, siendo universo. Y estás seguro. Estás en paz. Y mm. ahora, you realize mm. that you are one with everything. Mm. Let yourself feel that you are one with the universe. And in this state, you are safe, and you are very peaceful. Ahora formamos este campo de conciencia donde hay grandes maestros, maestras y amorosos practicantes y estudiantes de todo el mundo. And in now all together we are creating a consciousness field where there are many teachers many loving practitioners many students all around the world nos estamos fundiendo con ese gran campo que ya estaba creado y ahora nos fundimos con él y somos esa conciencia de sabiduría, esa conciencia de paz. Todo el campo dice. Mm. Mm. And we are all merging mm. with the whole consciousness field. Realize that the consciousness field mm. was already there. And we are just merging with it. We are merging and we are connecting. With the wisdom and the peacefulness of this consciousness field, and we all together are doing, mm. Mm. Mm. estamos fundidos con la conciencia pura del creador de Chinantecuun, el maestro Pan, and we are all merging the pure consciousness of the creator of chin and qigong our dear teacher bang y atraemos el chi más puro del universo a ese campo and we are all bringing the purest chi of the universe to this chi field y ahora nos damos cuenta de que somos uno, somos ese amor universal, ese chin que anima todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. Realize that we are one, that we are actually that universal love. We are that force that creates everything that we can see and we cannot see. Y este es el comienzo de cualquier proceso de sanación en cualquier nivel. And this is the beginning of a process of healing mm. in every level. Mm. Desde esa unicidad y con toda esa belleza, amor y sabiduría, entramos otra vez a esta cabeza que es puro vacío, puro espacio enorme. And in this state of oneness, where we are all together being one, we connect, we connect with the beauty the love, the wisdom, and we are bringing it back to inside of our heads where everything is empty and is very wide, and wherever our consciousness goes, the of the whole, of the whole universe also goes y ahora en el centro de la cabeza en cada pequeña célula desde el centro todo se va llenando de amor y decimos el sonido x y que quiere decir vacío, no vacío? and in the center of our heads every single little cell in our brains are filled with love and with that love we all together say shu which means empty yet not empty shoo. Cuando decimos shu, todo se abre más. Iniciamos con más profundidad el proceso de relajar. Y donde se abre, el chi penetra. Y donde se abre, el chi corporal se hace muy fino y se mezcla con el chi universal. Se transforma. And when we saysh sure, we open more and we relax more we relax deeper and deeper. And in every part that relaxes more the chi goes through the chi penetrates that part of the body and the part of the body the chi of that part of the body becomes really really fine. Ya ahora? se expande, se funde con el vacío universal, se hace uno y la conciencia viene al interior trayendo muy buena información y transformando el cuello. And now everything expands and becomes the emptiness of the universe. And now we are going to bring our consciousness back inside of our necks. Todo se hace amor incondicional. Everything becomes unconditional love. Espacio de amor. Loving space. Me a través. Esa conciencia pura va a través de los hombros, los brazos, los dedos. goes observando. Down. Now goes through your shoulders, your arms, hands, fingers. Minyue, goes observing inside. Todo se hace vacío. Todo entra en paz. Everything becomes empty. Everything becomes peaceful. Todo se vuelve hermoso y armonioso. Everything becomes beautiful and harmonious. Abundancia de chi. Chi is abundant. Fluyendo bien and flows really well. La conciencia pura en su estado minyue, brillante, va a través del pecho y la espalda alta, pulmones, and corazón y mamas. And the bright and pure consciousness goes inside our chest inside our hearts our lungs our breasts y se experimenta diciendo Shh. and consciousness experience self saying Shh. Activamente estás viviendo tu propia experiencia. Activamente, you are experiencing, you are creating your own experience. Ahora la conciencia pura en estado minlueva a través del abdomen y todos los órganos internos and now the pure consciousness in minju state goes inside our abdomen and all our internal organs y se abre y se transforma en espacio transparente. and everything opens and is being transformed into un An espacio space y Todo se intercambia, se limpia, se aligera. Y everything changes, everything is being clean everything becomes very light. Ahora la conciencia pura va a través de toda la médula espinal, la columna vertebral, desde las cervicales hasta el coccis. Now, the pure consciousness goes through the whole spine, from the cervical vertebral to the coccyx. Muy relajado. La intención es muy pequeñita ahora, sueltas todo control. Relaja más el entrecejo, relaja más las sienes, la sonrisa interior. And now, realize that your intention is very small, very little. Relax, you're relaxing more. Let go the control. Try not to control. Relax your in between your eyebrows and relax your smile. Y ahora vamos a través de las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. And now we are going to penetrate our hips, legs. Means. feet, desapareció completamente la sensación de límites. Realize how that feeling of separation has disappeared. Ahora eres un cuerpo de chi, un cuerpo de espacio, la conciencia, el chi y ese cuerpo se han unificado y todo es chi fluido. Realize that all the boundaries have disappeared. You are a chi person. And it's merging with the chi of the pure consciousness and everything is merging together. Este es el estado de completud. This is the entirety state. Todo tu cuerpo ahora es autoconsciente. All your body now is, is self-conscious respiras y te das cuenta de la punta de la nariz del cerebro de la garganta del pecho y del abdomen and breathe and you realize your breathing from the tip of the nose through your brain through your throat through your abdomen Puedes sentir la respiración, la inhalación, haciendo todo el recorrido en un espacio completamente abierto. Y tu zona lumbar Mikmen, está ligeramente hacia adelante y respiras con todo. Todo el universo respira en ti. and now feel the whole way of your breathing from your nose to your abdomen. Feel how everything is being open. And now feel your Ming Meng in your lower back. Feel how you are breathing actually with the universe. The universe and you are breathing at the same time. Y permite que tu sonrisa, aunque todo es tan nuevo, tu sonrisa se dibuje in cada célula de tu cuerpo. now, let your smile To be in every single little cell in your whole body. Ahora despacio nos damos cuenta de que no hay límites, no hay adentro, no hay afuera. El universo y tú son uno solo. Tu conciencia se ha fundido con el chi más puro, y el chi más puro y tu conciencia son uno solo, y vives en la abundancia. Y slowly realize that no longer, there are no longer boundaries, there is no inside, there is no outside. You are one with the universe. You are one with the chi with the, the universe. Your consciousness, the chi of the universe are one. And you are living in a huge abundance. En esa abundancia, puedes sentir que tu cuerpo está completamente saludable. And in this abundance, realize that your body is completely healthy. En este estado, estás completamente a gusto. In this state, you are very comfortable. Y puedes llegar a comprender que no hay nada que sea fijo. And in this state you can realize that nothing is fixed que todo se transforma continuamente in this state you can realize that everything is being transformed constantly y puedes permitirte confiar en que todo todo es solo chi and you can let yourself trust and realize that everything is only chi y solo hay que permitir que el chi sea abundante muy fino Solo hay que permitir la transformación. And the only thing that you have to do is let chi be abundant and very fine. The only thing that you have to do is let chi transform you. Y así poco a poco vas a ir cambiando la vibración del miedo a la enfermedad por la confianza en el Chi puro, universal y en tu capacidad y la capacidad del campo de conciencia y la capacidad de todos estos corazones de transformar la información y cambiar a salud. this is in this state little by little realize that you can change the fear of the illness and transform it into a trust in the universal Chi and in your own abilities trust in this Chi field trust these beautiful hearts joining together trust That you are able to change the information. Y paso a paso vas a ir descubriendo tu propia capacidad, tu propia confianza, hasta darte cuenta poco a poco de que el miedo pertenece al pasado y no existe. and step by step. You are going to realize that you have your own abilities to heal yourself. Trust, trust that the past, the fear is actually in the past. It's no longer with you. Ahora, todos vamos a conectar con el universo infinito and now all of us together we are going to connect with the universal the universe the infinite universe nuestra conciencia se funde muy lejos con todo el chi más puro del universo all our consciousness merged together with the purest chi of the whole universe y vamos a hacer girar ese chi puro universal podemos podemos usar la mano hacia adelante, hacia la izquierda hacia atrás a la derecha y vamos a atraer ese chi puro a través de la cabeza Hacia and, las mamas And now we are going to start rotating the universal Chi. You can use your hand to start rotating Chi forward, left, back, right, forward and continue and start attracting Chi to inside your head through your head. And bring it inside to your breast. Y vamos a hacer girar y girar ese Chi como un tornado hasta el centro de la zona que tienes más comprometida. Y vamos a penetrar profundamente con ese Chi universal y hacerlo abundante de forma de que se diluya cualquier bloqueo. Cualquier bloqueo, cualquier estancamiento, giramos y giramos, y giramos y giramos, profundamente desaparecen los bloqueos, y giramos y atraemos, y atraemos, y giramos, giramos, giramos, gira, gira, y se transforma todo el chi okay now we are going to start rotating chi and create like a tornado and this tornado tornado is going to penetrate penetrate inside to dissolve all the blockages everything that is stuck inside your breast and rotate rotate deeply deeply Continuum. and everything is going to disappear Every time you rotate, you are going to attract the universal chi inside your breast. Continue. Y el chi universal ahora llena toda la mama continuamente y se hace abundante y desaparece cualquier bloqueo y se transforma en chi universal. Desaparece. And the chi. In the press becomes really, really abundant. Everything is being transformed into universal chi. Hua es transforma. San desaparece. Hua y mientras va rotado, San, San. desaparece. Así que ahora damos esa información. Hua, San hua san hua san hua san san relajamos relax relax relaja puedes hacer Suavemente sostener una esfera de Chi. Todo relax and slowly hold the chi ball. Todo muy amable. Y esa bola de Chi es muy brillante y muy pura. Everything is very nice. That chibbo is very pure and very bright. Y ahora vamos a elevar despacio la bola de chi. And now we are going to lift this chibbo. Por encima de la cabeza. To above our heads. Las manos. Conciencia pura, despiertas, las manos minyue atraen todo el Chi puro universal, ahora con mucha suavidad, y lo van vertiendo como una cascada luminosa, a través de la puerta del cielo, hasta los pies. Anao. The pure consciousness is guiding your hands to bring the universal chi to inside your body through your heaven gate, the highest part of your head, like a chi river going inside from the top of your head to your feet. Y el chi fluye continuamente como un río a través de la cabeza. And the chi flows like a river inside your head Mm. recuperamos el sonido, eh, mm. bring the sound back y vamos con la nueva información, imprimiendo una cabeza nueva. Mm. Now with a new information, we print a new head. Mm. Bajamos poco a poco al cuello. Little by little go down to your neck. Imprimiendo el cuello nuevo. Mm. Printing a new neck. Abundante y fluido en chi. The chi inside flows really well and is very La confident. Cabeza. La cabeza y el cuello están jaola. Head and your neck are jaula. Perfectos completamente perfect. bien. Todas las well. todas las funciones se realizan de forma muy eficaz. Y saludable all the functions in our head and neck are very normal and very efficient los miembros superiores brands mm, imprimimos unos brazos y manos completamente saludables muy hermosos. Imprint your arms and hands. Very healthy, very beautiful. ¡Hola! ¡Hola! Imprimimos y vamos a través del pecho, de espalda alta. And now go inside, penetrate your chest and your upper back. Las mamas, your breast. las imprimimos, completamente saludables, abundantes en chi. Print your breast very healthy. Inside the chi is very abundant. El chi fluye libremente. The chi freely. Están realmente hermosas, llenas de vitalidad. Your breasts are really beautiful and full of vitality. Llenas de amor universal. Your breasts are full of universal love. vamos a través del abdomen y todos los órganos internos we're going inside through the abdomen and the internal organs todo el pecho las mamas están jaula jaula todo el abdomen jaula And in your chest, and in your breast, everything is jaola. Inside your abdomen, is everything is jaola. Toda la espalda y los miembros inferiores. El chi fluye bien, es abundante. Y toda la completud es jaola. In your back and in your legs, the chi flows really well. And your whole body, your whole entirety is jaola. Jaola, jaola, jaola. Ay, Ay quiere decir amor. Jaola, todo está perfectamente bien. Haola means everything is perfectly well. I means love. Haola, haola, haola, espacio permite que toda esta experiencia penetre profundamente toda la información, ya llena todo, todo el cuerpo y todas las células y todo el ADN Ahora eres toda mi información de amor universal, de amor incondicional. Ahora, let all this information penetrate you, goes inside your body to every little cell, even, even to the DNA, very deep inside. Let this new information of universal love. Be Your new information. Y ahora despacio vamos a cubrir, trayendo el chi de todas direcciones, vamos a cubrir el ombligo. Las mujeres primero con la mano derecha, los hombres primero la mano izquierda. And now slowly. We are going to gather chi from the whole universe. We are going to put our hands on the navel. Women, we are going to put our right hand on top of the navel and the left hand on top of the right hand. And men, the other way round. Respira tranquilamente, observando desde profundo del abdomen. And, and now we are going to breathe very deep inside through our abdomen. Desde el palacio Mingmen para quienes lo conocen, from Mingmen Palace to everybody that knows where it is. Y en cada inhalación descubres que has empezado a amar cada célula, a amar el cuerpo tal cual estaba y ahora el cuerpo nuevo. And in every little breath, you are going to realize That you love every one of yourselves before and after the transformation. Ahora la transformación es tu presente. Sonríes a cada pequeña célula. This transformation is now your present moment. Smile to every one of yourselves disfruta de tu ser natural enjoy your natural being y despacito relajamos los brazos and slowly relax your arms and hands movemos despacio el cuerpo slowly move your body muchas gracias a todos, a todas Thank you so much, everybody. Vamos a enviarnos todos muy buena información desde lo más puro del corazón de, de bebé que somos. Ese corazón que, que empezó a latir cuando éramos un embrión y teníamos 16 días en el vientre materno. Esa pureza universal está aquí. And now we are going to send each other good information from our baby heart like when we were an embryo inside of the bellies of our mothers when we had 16 days and our heart started to beat that beautiful pure information Hola. <laughs> Un Joan Linton. Todo es posible. Un Joan Linton. Everything is possible. Un Joan Linton. No hay límites para la conciencia. Un Joan Linton. There are no boundaries for the Consciousness. Jun Yuan Ling Tong La fuente original está en ti, está en mí, está en todos. Jun Juan Ling Tong The original source is inside you, is inside me, is inside all of us. Gracias, Thank you. Thank you so much, muchísimas gracias Bye.